Que le entreguen la Copa para coronarse campeón, campeón de América con su selección. Damas y caballeros, aprieten el botón rojo. Este es el momento histórico. Argentina es campeón de la Copa América 2021.